Mi nombre es María. Eh, el año pasado hice el curso de mantenimiento de sistemas eléctricos. Yo me em llamo Sarabiaque. Eh, Va a hacer el curso de dones competentes. con la Sandra Ortiz. Yo, bueno, primero lo que voy a hacer es que venía aquí al club de la feina, buscan feina desde, bueno, desde internet y las noyas que ya aquí que me ayudaban, también buscan feina y unes días em va invadí que ya había en plazas per para hacer el que de dones y si queremos lo interesante y que bueno que per provar, per fer, bueno lo que feía una mica es fe inserción laboral eh, también tocaba una mica el tema de la autoestima para las donas que feia mucho tiempo que no trobaban feina y estaban una mica desanimadas y la verdad es que me em van a volver. volver, volver, volver. Bach está un mes trabajando porque ya me va a ofrecer la oportunidad de estar un mes en prácticas a una empresa de aquí es Andal Perpetua era mes para hacer prácticas, pero para tener la suerte que necesitaban una noia para sustituir a una otra que estaba embarazada. En lo cual ya por tu, pues desde el 1 de octubre eh, estica allá y de momento ahora la empresa amplía y ya posibilidades de que un quede. Eh, más o menos el mismo recorrido que ella. Eh, vine aquí al Club de la faena y la verdad es que las chicas están muy por la labor de, de decirnos a dónde encontrar eh, la posibilidad de, de algún trabajo y tal, la verdad que muy bien. Y de hablando, hablando, eh, salió el tema de la formación de, del curso este de aquí, de vehículos eléctricos. Y la verdad que excelente, no me puedo quejar, una pasada. El curso, mis compañeros, el ambiente, yo creo que ese entorno en general, partiendo desde aquí, desde el Club de la Faena, hasta la terminación del curso, hicieron de que estos frutos, ¿no? de que tuviera estos frutos y me encantó. Pude encontrar trabajo en la empresa donde hice las prácticas y estoy súper encantada. Me siento muy afortunada de haber hecho el curso, con quien los hice, de... no sé. Me siento como que llegué en el momento exacto, con la gente exacta. sí Pues es la materia sensación que tengo yo, sí han la gente que, vaig, que em vaig en Barcelona en aquel momento también tengo muy buena relación han varios de ellos que eran todas donas han la profesora sobre todo muy buena relación que garantín y espero siempre a mí cuando me han llamado de secretaría para decirme si podía venir le dije sí encantado venía y yo ya vine con la idea fija de decir tengo que agradecer a las chicas de la granja a mis compañeros sí. que la verdad que me trataron súper bien a los profes uah". Haber hecho el curso, el curso de Electrocard fue una pasada también, de lo que aprendí el contacto que tuve con. ¡Buah! Bueno, impresionante. Uh -huh. no, la verdad que sin palabras. Yo también, yo también voy a agradecer a Sandra Ortiz, sobre todo porque va a en mí. Y, y bueno, y, y no sé, y a las compañías de aquí del Club de la Feina también se van a muy bien a mí. Sí. Y, y no sé, no tendré más <laughs> palabras suficientes para agradecerles lo que van a sí. La verdad que sí, es una pasada.